Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Soy mi amiga Joana Moreno, esta es mi página Joana del blog. Bienvenidos a otro programita más aquí en vivo. Eh, espero se encuentren bien. Está empezando un excelente viernes sabroso, rico, caluroso y todo el escándalo. Es un viernes eh, pues de ba bastante caluroso, bastante pues, padre y todo. Así que espero la estén pasando increíble. Eh, muchos saluditos y besos y abrazos en todas sus partes íntimas Ya saben que si todas me invitan Y todo el escándalo, cómo ha estado, cómo les va su, su inicio de fin de semana eh, Y pues el día de hoy vamos a contestar 50 preguntas Aquí totalmente en vivo para que me conozcan Y conozcan un poquito más de esta eh, inocente criatura Claro que sí, porque soy inocente criatura No crean que... Yo no soy de esas novias, soy muy inocente, muy inocente, muy padre. Así que conéctense y compartan y todo el escándalo ya compartí. Y pues, bienvenidas, bienvenidas a este su programa tan precioso. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Ay, qué bárbaro pues estamos también a punto de llegar a los 500 seguidores en la página eh, hay que llegar a los 500 seguidores, compartan la página digan a sus amigos, a su mayata, a su pareja, a su sugar daddy a, a su mama, sugar mommy, perdón a su amante, a su querida, que le den like a la página porque ya casi llegamos a los 500 seguidores así que probablemente a lo mejor doy un obsequio, qué sé yo nunca sabe más ¿no? qué pueda pasar así que ya casi llegamos a los 500 seguidores, todo el escándalo. Ay no, siento el pelo muy raro porque con el calor como que se me cae el peinadazo de cóctel de lote Yo traigo un peinado perrísimo ya no traigo nada. ¿Qué pasó con el peinado de cóctel de lote Dije yo, qué barato". Pues empecemos con la primera pregunta. Empecemos con la primera pregunta ya después de que se me destruyó el peinadazo de mujer, de cóctel y todo el escándalo. Así que conecten sin compartan, vamos a empezar con la primera pregunta y recuerden que ya estamos a punto de llegar a los 500 seguidores para que compartan la página y seamos ya los 500. Ya que en la otra, éramos mil en la otra página, pero pues no pude fusionar, no pude hacer nada y, y pues ahí siguen los mil seguidores, pero pues... Ni al caso, como quiera, ya triunfé aquí que les diga. <risa> Ahora sí, vamos a empezar. Ay, no, qué feo, no me gusta eso, me gusta responder preguntas. No me gusta, no me gusta. Vamos a empezar con la primera pregunta que dice ¿Cuál es el objeto más raro en tu habitación? El objeto más raro en mi habitación Aparte, yo... Eh, ay, vuelto a ver la habitación El objeto más raro en mi habitación ¿Yo? <risa> no, pues... No hay ningún objeto raro en la habitación más que yo Yo es la única rara Segunda pregunta, Ay, ¿cuál es el personaje de la historia que más te gusta? Pues siempre lo he dicho, creo que es obvio, creo que es muy obvio la respuesta, eh, desde que tengo 15 años o menos me encanta Bob Esponja, me fascina Bob Esponja, Amo. me casaría con él, tendría sexo con Bob Esponja, eh, no, sería su, su esclava, no importa, <risa> Me fascina ese mono, tengo una colección de ese mono, tengo calzones, calcetines, eh, monos de peluche, gorras, eh, sombreros, mmm, bolsas, eh, tengo pijamas de Bob Esponja, de hecho soy, creo que estoy obsesionado, lo he a pensar varias veces, así que <ríe> hay que tiene, todos tenemos alguna, alguna obsesión por algo, ¿no? yo por Bob Esponja y después los hombres, ¿verdad? primero Bob Esponja después los hombres. De hecho, ayer estaba viendo un video en YouTube Donde en Cancún, creo que fue en Cancún abrieron un hotel de huevo esponja Pero ¿saben cuánto vale la noche? 9 mil dólares O sea, no mames O sea, obviamente es para varias personas Pero, pero la suite de uva esponja vale 9 mil dólares Pero pues, algún día, hermanos, algún día Con el favor de Dios, ya que cuente su verdad. Tercera pregunta de, este, de estas 50 es ¿Qué rasgos de tu personalidad te disgustan más? Ay, ¿qué rasgos de mi personalidad me disgustan más? Ay, no sé. ¿De qué estamos hablando? No sé qué rasgos de mi personalidad me disgustan más. La verdad. ¿Qué son rasgos? Como. Este, las manos las manos, como las tengo? No me gusta. Digo yo. Son rasgos, ¿no? Ahí síguenme pues sí que son rasgos porque no sé, soy media bruta. Cuarta pregunta, a la que sigue, la que sigue. <risa> ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? El momento más feliz de mi vida. El momento más feliz de mi vida. este Sinceramente, soy una persona que soy muy impuntual, que no sirvo para, de esos tipos de que, te, que no sirvo para cuando te dicen va a ser piñata de Flanito, va a ser cumpleaños de tu tía, va eh, a ser de tu abuela, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para decir si sí, voy a ir, eh, ni para confirmar, eh, ni, nada por les ni mucho menos para llegar temprano, ni ser puntual, yo ahora mera hora puedo cambiar de opinión y no voy. Entonces, esos puntos eh, van al, al momento más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque la única vez que yo he hecho eso, que yo he llegado puntual dentro de lo que cabe, que, que he hecho todo por estar ahí, porque me hacía feliz, me daba un orgullo, fue cuando mi hermana se graduó de la universidad. La verdad, ese es el momento más feliz de mi vida, cuando ella se graduó de la universidad. Eso, es, sin duda, fue el mejor momento de toda mi vida. La verdad para el caldo de Recipola. La que sigue. ¿Qué don te gustaría tener? Ay, qué Escándalo, ¿por qué escándalo, porque esa pregunta tan fea. ¿Qué don me gustaría tener? Uh, hay que pensar muy bien, ¿verdad? ¿Qué don me gustaría tener? Pues yo pienso que el don de, de de poder leer las mentes. Sería padre saber qué piensan de mí. Qué harta de pendejadas son de pensar de mí, de bufar el precio y todo. Imaginan saber lo que uno lo que piensan los demás. Y da un escándalo tremendo en los hocico, no, no, no, no. Pero eso me gustaría tener ese don, la verdad. sin seriamente ¿En dónde te gustaría vivir? Ay, en Dubai. Me encantaría vivir en Dubai. Sería la mujer más feliz del mundo viviendo en Dubai. Como dice el video de TikTok, ¿a dónde va? A Dubai. Porque valgo muchos camellos. La que sigue. ¿Cuál ha sido tu mejor golpe de suerte? Mi mejor golpe de suerte. Mi mejor golpe de suerte. Volvemos a lo mismo. este, Volvemos a lo mismo en la forma de que cuando fue la relación de mi hermana fue el momento más feliz de mi vida. Días antes yo no tenía ni un peso. Y mi mejor golpe de fuertes fue cuando me ocupé con alguien y pues me dio bastante dinero. Ese fue mi mejor golpe de suerte porque pude salir de mis broncas, pude salir... Pude, Disfrutar de esa graduación De la mejor manera Sin ninguna preocupación Así que creo que ese fue mi golpe de suerte Aunque él no supo, ver Pero fue mi golpe de suerte <risa> Siguiente pregunta ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? Este Cuando tengo algo que decir Y no lo he dicho o sea, cuando tengo algo que ya sea un problema, preguntar algo, y no lo he hecho, eso me quita el sueño cabrón, la verdad. Es un problema para mí grandísimo, sinceramente. Es, es algo que me quita el sueño, hermanas. Siguiente pregunta. Me están locados. ¿A qué le temes? Sinceramente... ¿Les diré o no les diré? Porque son bien liosas, y luego me, hacen, me van a hacer bullying, <risa> ciberbullying, y no, no está y eso no es bonito, no es de Dios. A las arañas, hermanas, les temo a las arañas, las aborrezco, no puedo ver una chiquita porque ya me trago horrible, la verdad, sinceramente. ¿Qué día de tu vida ha sido el más inolvidable? Ay, qué día de mi vida ha sido el más inolvidable. Ay, qué buena pregunta. Cuando me quitaron mi virginidad. Mentira, no conozco, no me acuerdo ni con quién fue para empezar. Ay, no sé, hermanas, cuál fue mi día inolvidable. Pues la graduación también la vamos a poner como quieras. Porque la verdad es que no tengo ningún día inolvidable. Soy tan. Soy tan falta. tengo tanta falta de amor. ¿Cuál es la virtud que más valoras? La virtud que más valoro el saber escuchar. Tengo un don para, una, para saber escuchar a los demás de una forma tan pacífica, tan entregada a lo que están platicándome, a, a lo que estoy escuchando. Así está haciendo miles de cosas, estoy escuchando, estoy poniendo atención y creo que esa es una virtud muy grande porque no quien sea te sabe escuchar, la verdad. Hay que ser sinceras, hermanos. Dice, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Y cuáles son las tres palabras que más repites? <risa> mi palabra favorita es ultra. Claro, mi apodo. ¿Y las tres palabras que más repito? ¿Ay, qué es eso? ¿Ay, qué es esto? Ay, no sé. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo también! Eh, y la palabra gatorade. <risa> son las tres palabras que más repito creo yo, y nunca las hablé y nunca las dije la siguiente pregunta ¿qué deseo te gusta? ¿qué deseo te queda aún por cumplir? ¿qué deseo me queda aún por cumplir? casarme de blanco <risa> tener mi casa sin duda tener mi casa es un deseo que me falta por cumplir todavía todavía eh ¿Cuál es tu mayor excentricidad? ¿Qué es excentricidad, hermana? No sé. Vamos a buscarlo en Google. Google todo te dice, todo te apoya. Vamos a ver qué es excentricidad. Excentricidad. Porque no sé qué es la verdad. Desconozco. No sé qué es excentricidad. Dice, cualidades de especialmente en la persona excéntrica... Uh. Ay, no sé qué es, la verdad. Ni modo. Paso a la siguiente pregunta porque no sé qué es. ¿Qué es lo que más lamentas? ¿Qué es lo que más lamento? No haber estudiado cuando tenía que hacerlo. La verdad. Hoy en día me está costando un poquito, pero si lo hubiera hecho desde un principio, no estuviera pasando esto. Así que es lo que más lamento. El no haber estudiado desde el principio como era. <risa> ¿Por qué no me aparece el chat? Uh, uh, uh, uh, uh. Loca. La siguiente pregunta, ahí va Dice si sí, la siguiente pregunta Ay, se me bloqueó esta manera ¿no? Ay, perdón, perdón Ay, qué bonita Ay, qué bonita la siguiente pregunta es... ¿Cómo te gustaría ser recordada? Ay, ¿cómo me gustaría ser recordada? Para empezar aquí esta semana a recordar algún día, pero... Me gustaría ser recordada por mi legado que les diga. No, pues... Como la ultrísima alimento. Así me gustaría ser recordada como la ultrísima alimento. La siguiente. ¿Qué riesgos te gustaría correr? Ay, qué riesgos me gustaría correr. No, ya no ninguno, la verdad. Ya corrí muchos riesgos, ya no estoy por esas cosas. No, ya no. Riesgos ya no, la verdad. <risa> ya no estoy para correr riesgos, hermano. Ya, eso ya, ya pasó. Ya no tengo 15 años. La siguiente pregunta. ¿Qué ritual diario no puedes dejar de hacer? Ay, qué ritual diario no puedo dejar de hacer. El peinarme, tú. El peinarme. El, ay, ay, me cepillo el pelo me cepillo el pelo y me lo plancho. Me, ay, no es, ay, no es algo horrible. La verdad es que ya me lo que me viven feo, así que ese es un ritual que. que. que hago a diario. ¿Cuál es tu bebida favorita? La coca. Amo la Coca-Cola. ¿Cuál es el libro que más recomiendas? Ni uno, porque no, no, no te lees, hermanas. <risa> No, no sé leer la verdad. Sí sé leer, pero nunca leí un libro la así que no. ¿Cuál es tu costumbre más sobresaliente? Ser católica y cristiana, hermano. No, no ninguna tampoco, no soy... Eh, pues, costumbre... Casarme ante los ojos de Dios, virgen y casada de blanca. No, no, ni una. ¿Qué te distrae? Ay, que me oye, lo oí ruido. Yo no puedo ir ruido porque luego lo volteo. Eso me distrae bastante, hermanos. Bastante. Así que no. ¿Cuál es tu mayor obstáculo? Mi mayor obstáculo es yo misma. Sinceramente es yo misma y es algo muy difícil de sobrellevar. Sinceramente. ¿Qué te pone activo? Ay. El Asifrix Taylor ja eso me pone activo. ¿A qué le huyes? ¡A las deudas! Ya no quiero pagarlas. ¿No es cierto, no? A las deudas, hermanas. ¿A qué más le voy a huir? ¿Qué más? ¿Cuál es tu plato favorito? ¡Ay, la pizza! Amo la pizza, la verdad. Sinceramente me fascina. Es el amor de mi vida, la pizza. Así que es lo mejor que puede haber en toda la vida de la existencia de la humanidad. Vamos a la mitad de las preguntas. Ahorita regresamos, les voy a dejar aquí el video de la, de la promo de Anecdotario Trans. Y ahorita regresamos con las otras 25 preguntas de Joana el Blog aquí en la transmisión en vivo. El programa es este Padrísimo. Así que regresamos. Te esperen un poquito. <música> Ah, estamos de regreso otra vez Fue algo rápido, nomás para que vean la broma Sería padre Vamos con la siguiente pregunta Bien nice Y todo el escándalo ¿Qué es? ¿Qué te hace quedarte quieto? La araña <risas> Sin duda alguna la araña ¿A qué, ¿A quién le pedirías perdón? a mis abuelos que en paz descanse la verdad ayer les pedía perdón a mis abuelos que en paz descanse pero pues ni modo ya me está fallando el internet no va siguiente pregunta cuál es tu libro favorito hay ninguno qué aferrados <risas> Nunca leo un libro, la verdad, nunca he leído un libro, sinceramente, nunca en la vida. Dice la siguiente, ¿cuál es la frase que mejor aplicas en tu vida? La frase que más aplico en mi vida es, como quiera vas a regresar y me las voy a cobrar. Esa es la frase que más aplico en mi vida, la vez voy a de res y pollo. apagas la luz y no le quieres ver creo que se si mira la pantalla verde media rara Ay, 53, 53. la siguiente pregunta dice ¿Cuál es tu tema preferido para conversar? El chisme, la comunidad LGBT Ese es mi tema preferido para conversar El chismecito gay, claro Diadre. ¿Cuál es tu película favorita? Ay, mi película favorita que la vi Seis veces en el cine en una semana <coughs> Fue la de Encantada Esa película me la aventé Seis veces en una semana, me encanta Compré dos veces el DVD, ¿me acuerdo? <coughs> de la película es mi favorita sin duda ¿Qué te da envidia? Nada, porque todos tenemos lo que merecemos, todos tenemos a lo que pasa en la que nos esforzamos y no hay que tener envidia hacia nadie porque todos somos capaces de lograr objetivos, todos somos capaces de ser mejores y todos somos capaces de llegar a muchas partes, a muchas cosas, a lograr muchas metas, pero que uno se ponga ese límite, ese, ese obstáculo es muy diferente y no por eso tenemos que tener envidia a algo. La verdad. ¿Qué te hace reír? <risa> que me hace reír todo, sin duda, wea, todo me hace reír, la verdad. <risa> ya ven todo me hace reír, luego pendeja a veces. La siguiente, ¿qué te sorprende? Eso me sorprende, hace ¿qué me sorprende? Ay, ¿qué me sorprende? Me sorprende. Ay, ¿qué me sorprende? Pues, ¿qué me sorprende? <risa> Cuando ves algo grande, inmenso, eso me sorprende. La siguiente. ¿Cuál es tu bien material más preciado? Mi bien material, todos mis objetos de Wes es lo más preciado que tengo material. La verdad. O sea, me he cambiado de casa a donde me vaya, a donde esté, a donde me mueva, siempre me los llevo, siempre los conservo. Todo lo que me han regalado Wes de de lo tengo, monitos pequeños, dibujos realmente es lo que más para mí es valioso y conservo de algo como material. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo mejor de tu género? Ay, ¿cuál género? Lo mejor de mi género es que soy mujer marciana, con chichis y macana. Eso es lo mejor de mi género. La verdad. ¿Cuál es tu bien no material más preciado? No sé la verdad, ahí sí no, no sé la verdad, no tengo, no sabía decirles. Siguiente, ¿cuál es tu. ¿En qué inviertes más tu dinero? En bolsas, tengo un putero, y en hombres, gasto mucho en hombres, y después del caso es que sigo soltero y sin nada. Gracias por ese like que me, acaban, que me dieron, gracias, qué padre. Siguiente, ay no. ¿Cuál es la mejor herencia que has recibido? Hay ninguna! Nadie me ha dejado herencia en esta vida. Nadie. Sigo esperando que alguien me diga que me va a dejar su herencia. Gabriel, soy tu mejor amiga, espero me dejes aunque sea tu casa, hermano. La siguiente. La ambulancia. ¡Qué escándalo! ¿Cuál es tu mayor fobia? Las arañas. Y la luz apagada. Dormir con luces apagadas yo sola es mi mayor furia, la verdad es que no. No puedo. Yo duermo con todo prendido. Todo. ¿Cómo te ves a ti mismo en cinco años? Con el pelo más largo, más mujer que nunca. Haber terminado mi prepa, mi bachillerato y estar en la universidad. Así me veo en cinco años, la verdad, sinceramente. Dios quiere y se logra. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta y la que menos te gusta? La que más me gusta es mi cara. La verdad es que mi cara la amo, me, me encanta, me fascina, me hidrolata. Y la que menos me gustan mis piernas. Esas son las que no me gustan porque están muy delgaditas. Es una complejidad que tengo bien cabrona. ¿Qué te conmueve? Ay, ¿qué me conmueve cuando veo videos en YouTube o en cualquier parte que es algo triste o que es un cumpleaños? No sé, cualquier de las cosas me conmueve tanto. La verdad es que, hoy no me hace llorar bien feo. Soy muy sentimental con esas cosas, la verdad. Cuando los videos en YouTube o así, o cosas que son bien padres, como sorpresas bien bonitas, ay, me hacen llorar bastante. La verdad. ¿Cuál es tu ideal de felicidad? ¿Cuál es mi ideal de felicidad? Mi ideal de felicidad es ser uno mismo. Ser uno mismo sin importar lo que digan los demás. Siempre siendo tú con tu esencia. Y nunca olvidarte de dónde vienes. Claro. Siguiente pregunta. Ya casi terminamos las 50. qué bárbaro, Álvaro. Me... ¿Cuál es tu héroe de la vida real? <risas> ¿Cuál es mi héroe de la vida real? Se lo voy a decir. Se llama José Ramón Segovia. Ese es mi héroe de la vida real. A él le debo muchas cosas. A él le debo... La verdad, es mi héroe. Sinceramente es una persona bien admirable que... Siempre voy a decir que es el único hombre que he conocido en toda mi vida, en toda la extensión de la palabra. Siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría modificar de tu carácter, todo? Porque son unas puntas tan feas. La verdad es que tengo un carácter palado la verga, tengo un carácter muy feo, no lo tengo muy bonito, y así que yo pienso que sería todo. Pero pues no se puede ni modo, se chinga. Siguiente pregunta. ¿Cuánto mi ¿Cuándo mientes? Ay, nunca. Nunca miento yo. ¿Cómo se atreven a decir que yo miento? No, no, no, no. La que sigue. ¿Qué te quita el miedo? Un hombre a mi lado. Eso me quita el miedo, sinceramente. Y vamos por la última preguntita ya por fin de esas 50 preguntas que contesté aquí en el en vivo. Y es, ¿cuál es el principio más importante en tu vida? Ah, el principio más importante de mi vida es haber empezado mi bachillerato, el haber empezado una nueva vida como, como quien dice, ese es el principio más importante de mi vida. El no haber temido a empezar de nuevo. Sin duda alguna ese es el principio más importante. La verdad es que eso eh, es ese lo que valoro mucho, es algo que, que llegué a pensar que no tenía esos huevos para hacerlo o que iba a fallar o que no iba a costar. Mucho. Me ha costado, pero no tanto como yo pensé. Y el volver a empezar de nuevo, el volver a iniciar desde cero, como quien dice, eh, con muchas cosas, con mi bachillerato, eh, independiente de trabajo, creo que fue el principio más importante de mi vida porque me di cuenta que lo pude lograr, que lo estoy logrando, que los obstáculos se los pones tú mismo nada más, Realmente todos tenemos la capacidad de llegar hasta donde queremos, de lograr objetivos, de lograr, de lograr metas Y creo que es el principio más importante en toda mi vida Saludos a María Carrillo Villegas, hola hermosa, hola Y pues así terminamos las 50 preguntotas aquí en el en vivo, en el programa de Joana, el blog Aquí en el, la página de Facebook, ya saben que la repetición se sube a YouTube para que lo vean si no lo vieron, igual bueno, aquí se queda grabado, ¿eh? así que ya saben que compartan, ya casi llegamos a los 500 seguidores para que compartan, para que lleguemos a los 500, a lo mejor doy un premio, qué sé yo, no sé y pues hoy me veo mucha chamaca, una nueva muy bonita, muy princesa, porque en pocas somos guapas pero todas somos rostro, <risa> hoy no veo espectacular, chiquilla, morrilla y pues ya saben, compartan siempre los en vivos, conéctense, denle like, suscríbanse al canal de YouTube, eh, síganme en la página, díganle al mayate, al compadre, al marido, al amante, a, a la mujer, al sugar daddy, al sugar mommy, que, con, que le den like a la página, pues para que lleguemos a los 500, y ser un pachangón que les diga. Pero como va a ser con a distancia, cada quien en su casa. Así que ya saben, y pues recuerden que ya se viene el evento del... del de la comedia, estando opera, anegotario trans, el próximo 5 de octubre, 9 de la noche, para que compren su boletito, está 25 pesos. Y pues, hoy es viernes, si el cuerpo lo sabe. Taca, ta taca, taca, taca, ta Hoy es viernes, y pues pasen la increíble, diviértanse bastante. Pues a ninguna parte, hermosa. A ver a dónde me lleva la pata. A ver qué hombre me invita a salir, que te diga. Pasen la increíble, hoy es viernes, pasen la demás, diviértanse. Bailen, tomen, vayan a las fiestas del sol si quieren ir eh, Obviamente pues, ya saben cuáles son las medidas de seguridad y lo que tienen que llevar Y pues si toman no manejen, recuerden que no manejen Si tomen, usen vida y taxi, conductor de asignado. Alguien nos espera en casa como para que haga su estupidez Así que recuerden, no manejen si se ponen pendejos O si se drogan, porque pues sabemos, sabemos que en Kelly todo el mundo se droga la mayor parte Así que no vengan pendeja Será tu sonrisa Así que pasen lo increíble, empezamos el fin de semana, está muy caluroso, pero va a ser un fin de semana espectacular. Recuerden que soy su amiga Joana Moreno, esta es mi página Joana de del blog, gracias a los que se han suscrito, se han, se le han dado like, han compartido, me han visto, han dado reproducción, créanme que son muy importantes para mí. A los que me han dejado un comentario también es muy importante, se los agradezco de todo corazón. Nos vemos mañana en otro programa en vivo a las 9 o 10 de la noche, dependiendo cómo es el asunto. Cuídense mucho, Dios nos bendiga. Recuerden usar el cubrebocas y el antibacterial. Nos seguimos, seguimos con la, no, no bajamos la guarda todavía. Y pues les mando muchos besos, bendiciones, abrazos y besos en su ollito, a, ollito asterisquito. piense mucho, diviertanse el viernes, pasen increíble, me compartan si salieron o me comentan a dónde fueron. Que yo estaré disfrutando de un rico hombre probablemente. Soy pues, amiga Ivana Moreno. Esto fue Joana en el blog y nos vemos mañana en la próxima transmisión. Bye, cuídense mucho. besitos, adiós. Bye. Me encantó la copa, Cada quien me habla como quiere. Bueno, pues, bye, hasta la próxima.